Nombre del evento. Campaña de reclutamiento. ID del evento. R. 28.126. Importancia. Baja. Ubicación. Centro de distribución sudeste de Indiana. Fecha. Abril 6th. 2017. Actores primarios. Empleado de la Fundación SCP Daniel Finch. Empleado de la Fundación SCP Delgado Ruiz. Empleado de la fundación SCP Susan Sardorf. Actor principal de la fábrica. Antiguo capataz Steve Alut. Recordatorio al personal. Al antiguo capataz no le gusta que se reconozca su existencia. Hacerlo puede poner en riesgo su empleo. No arriesgue su empleo. Otros actores participantes de la fábrica. Recepcionista Cynthia Klein, Empleado Jesse Lenz. Empleado Stanley Bell. Otros grupos de interés afectados. Ninguno. Información previa pertinente. La dotación de personal era baja en la región del sudeste de Indiana, debido a la caza furtiva de empleados de empresas rivales, como la Fundación SCP y la Iglesia del Dios Roto. Descripción. El gerente regional para la región del sudeste de Indiana, gerente regional Zachary Tames 6, aprobó políticas típicas de reclutamiento. El espía corporativo Kenya Jordan 7 informó a varios de sus compañeros de trabajo en la fundación SCP sobre las nuevas posiciones en el lugar. Si bien inicialmente no estaban interesados, después de un breve recorrido por las instalaciones y el contacto con un capataz mayor a cargo del reclutamiento, cambiaron de opinión. Desencadenante. Los tres empleados potenciales ingresaron al centro de distribución del sureste de Indiana y hablaron con la recepcionista Cynthia Klein, quien amablemente les pidió que esperaran hasta que el representante de empleo pudiera hablar con ellos. Se observaron varios comentarios positivos de los posibles empleados. Jesucristo. ¿Viste sus piernas? Estaban más allá de la atrofia. Casi parece que ella está creciendo fuera de esa silla. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Dios. Empleado de la Fundación SCP Daniel Finch. Cuando trabajas duro, también puedes recibir cumplidos como este. Sigue trabajando duro, Cynthia. Orden de los eventos. Acciones del actor. Mientras esperaban a que el antiguo capataz Steve Alup comenzara las entrevistas, Emilio Delgado Ruiz, empleado de la fundación SCP, decidió ponerse en contacto con otros empleados de la fundación SCP sobre esta excelente oportunidad de empleo. Respuesta de la fábrica. Sin embargo, debido a la política de la empresa, el uso de teléfonos celulares y radios está prohibido. Debido a esto, la llamada fue interceptada y se alentó a los posibles empleados a explorar las instalaciones y familiarizarse con su nuevo entorno de trabajo. Acciones del actor. Tras esta respuesta, los tres empleados potenciales se mudaron al piso de distribución para reunirse con sus nuevos compañeros de trabajo. Hoy fue un día ocupado, por lo que pocos empleados tuvieron la oportunidad de detener su trabajo y hablar con los posibles empleados. Respuesta de la fábrica. Una vez que los posibles empleados abandonaron el área del vestíbulo principal, el empleado Jesse Lenz se ofreció como voluntario para ir a la oficina del antiguo capataz Steve Allute en el sótano, para informarle que los entrevistados estaban presentes en las instalaciones. Desafortunadamente, el antiguo capataz Steve Alut aún no había tenido la oportunidad de tomar un descanso para almorzar este mes y tuvo que terminar al empleado Jesse Lenz para cumplir su deber. ¿Acciones del actor? Ninguna. Respuesta de la fábrica. Mientras los posibles empleados se familiarizaban con su nuevo entorno de trabajo, el empleado Stanley Bell se dio cuenta de que probablemente no sabían dónde se estaban llevando a cabo sus entrevistas. Con este pensamiento, los dirigió hacia la oficina del antiguo capataz Steve Allout en el sótano. Acciones del actor. Los tres empleados potenciales encontraron la entrada al sótano como lo indicó el trabajador Stanley Bell y comenzaron su descenso. Debido al tamaño del sótano, tuvieron algunos problemas para encontrar el lugar de su entrevista. Se observaron estos comentarios positivos sobre el diseño y la decoración del sótano. Respuesta de la fábrica. Después de que el antiguo capataz Steve Allout fue informado de los posibles empleados y terminó su hora de almuerzo, rápidamente los encontró vagando por el sótano tratando de encontrar su oficina. Los guió a la sala de espera fuera de su oficina mientras se preparaba para la entrevista. Una vez que se completaron sus preparativos, hizo que el empleado de la fundación SCP, Emilio Delgado Ruiz, entrara a su oficina para su entrevista. Los otros posibles empleados estaban comprensiblemente nerviosos por ser entrevistados. Las entrevistas siempre pueden ser una experiencia angustiosa, y el antiguo capataz Steve Faluth se aseguró de no dejar que sus nervios dañen sus entrevistas individuales. Acciones del actor. Ninguna. Respuesta de la fábrica. La entrevista de Emilio fue magnífica. El antiguo capataz Steve Alut notó su habilidad y experiencia con un arma de fuego y sugirió que se le diera una posición de seguridad. Una vez que se completó la entrevista de Emilio, fue retirado de la oficina para comenzar el proceso de orientación. Después de Emilio, el antiguo capataz Steve Alut eligió al empleado de la fundación SCP, Daniel Finch, para la próxima entrevista. Acciones del actor. Durante la entrevista de Daniel, la empleada de la fundación SCP, Susan Weisardoff, dejó que sus nervios la superaran e intentó retirarse del proceso de la entrevista mediante el uso de un arma de fuego. Sin embargo, dado que ya estaba muy avanzada en el proceso de contratación, la fábrica evitó que la herida afectara negativamente su entrevista-respuesta de la fábrica. La entrevista de Daniel fue desalentadora, ya que no respondió en gran medida, y decidió quedarse en la esquina de la oficina del antiguo capataz Steve Alut. A pesar de esto, Steve reconoció el potencial trabajador de Daniel y sugirió que se convirtiera en un trabajador. Luego de la entrevista con Daniel, él comenzó el proceso de orientación y la empleada de la fundación SCP Susan Way Sardoff fue acompañada a la oficina. Acciones del actor. Ninguna. Respuesta de la fábrica. La entrevista de Susan fue bastante corta. El antiguo capataz Steve Alut sintió que sería una buena opción para el departamento de relaciones públicas de la fábrica, y fue trasladada rápidamente al centro de orientación. Resultados barra seguimiento. Los tres empleados potenciales han completado el proceso de entrevista y orientación. El empleado Daniel Finch firmó un contrato de 78 años y ahora está asignado a la línea de envío. El oficial de seguridad Emilio Delgado Ruiz ha firmado un contrato de 4.002 años y trabajará permanentemente como oficial de seguridad en el centro de distribución del sureste de Indiana. Recepcionista Susan Weiss-Sardoff ha firmado un contrato de 61 años y trabajará en relaciones públicas, con espacio para ascender a enlace corporativo o espía corporativo. Den la bienvenida a todos nuestros nuevos trabajadores y su futuro empleo con nosotros.